Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es acerca de la creación de email Entonces, una vez leen clic en el link que les dejo en la descripción de este tutorial se les va a descargar un archivo como este, desde Google Drive Entonces una vez que se les descargue vamos a dar clic derecho en extraer aquí Una vez que lo extraigan les va a quedar un programa como este van a dar doble clic Aquí vamos a poner la Y o, o, o, o la Y, como la quieran llamar. Vamos a ponerla allí. Esta tecla que vieron allí. Vamos a darle Enter. Aquí nos está pidiendo que escribamos el email. En mi caso tengo un email de 15 números. Yo ya lo puse aquí en Word para convertirlo en email. En, eh, eh, si el email del teléfono de ustedes o, o el email pues que manejen, en el país donde ustedes se encuentren es de menos número pues lo pondrán así eso ya depende de cada país vamos a pegarlo aquí vamos a dar enter aquí me está pidiendo un segundo email porque hay teléfonos que tienen que tienen dos SIM dos tarjetas SIM entonces está pidiendo un segundo email en el caso en mi caso mi teléfono tiene un solo un solo es de una sola tarjeta entonces Voy a poner el mismo número, pero si ustedes tienen uno, un teléfono con dos emails, aquí en vez de tres pueden poner dos, cuatro. Bueno, ustedes cambian uno de los números que ustedes quieran. Entonces yo voy a dar enter y como pueden ver ya ha creado el email correctamente. Listo, ya creo el archivo. Entonces vamos a cerrar aquí. Vamos a buscar dentro de esta carpetita. Y como pueden ver aquí ya está el email. Mire, email.back. Entonces, ese, ese archivo ustedes lo van a poner dentro del programa que, en el cual ustedes estén tratando de restablecer el email del dispositivo celular. Entonces, ahí ya tienen el archivo archivo.back con el email eh, dentro de. Listo. Ahí ya están los dos emails. El mismo, en mi caso, es un solo email por debido a que mi teléfono es de una sola SIM. Pero si es de ustedes tienen un, un teléfono de doble SIM, entonces ahí van a estar los dos emails. Eh, no olviden de comentar y compartir el contenido en las redes sociales hasta la próxima chao chao